Mi nombre es Ana Gallego Cuña, soy profesora de literatura latinoamericana en la Universidad de Granada y directora de la Unidad de Excelencia Científica IBERLAB Lenguas, Crítica y Cultura en Iberoamérica. IBERLAB es una unidad de excelencia pensada desde el campo de las humanidades en la que confluyen diferentes áreas de conocimiento, la literatura, la crítica, la filosofía, la lengua y la lingüística. Hablar del espacio iberoamericano implica hablar de una realidad multicultural, eh, compleja, diversa, pero sobre todo extraordinariamente rica, en la que conviven un amplio repertorio de lenguas, de identidades, de estructuras culturales, de formas estéticas, que están interconectadas de alguna manera y que se enriquecen mutuamente. Precisamente este carácter multicultural de Iberoamérica hace que sea necesario aplicar diferentes instrumentos teóricos, diferentes enfoques para su entendimiento y compresión global. Por eso Iberlab eh, tiene una naturaleza plural, está articulada sobre la base de tres campos científicos ¿no? y tiene esta constitución interdisciplinar. El primer campo de estudio de Iberlab es el de la lengua española, la lengua española es lo que da la cohesión, la unidad de la cultura y de la literatura iberoamericana. En este campo trabajan los profesores del Departamento de Lengua Española, María Teresa García Godoy y Miguel Calderón Campo. En Iberlat la investigación en lengua española combina por una parte la lingüística de corpus y por otra las humanidades digitales y todo ello en un espacio del llamado español atlántico. Es decir, que investigamos las conexiones idiomáticas y culturales de Andalucía, Canarias y América. Los corpus digitales son conjuntos de textos representativos del presente y del pasado de una lengua que han sido reunidos con la finalidad de que puedan ser estudiados científicamente. Es decir, que los corpus digitales son big data lingüísticos que por su almacenamiento informático y por su gran accesibilidad a internet constituyen un recurso imprescindible para la investigación de la lengua española y de sus variedades. El corpus que hemos creado en mi línea de investigación es Oral y Diacrónica del Español y está constituido por textos de escritura cotidiana del Español del Sur. Eh, por otra parte, también ha cobrado muchísima importancia en los últimos años el estudio de la adquisición de segunda lengua, de la enseñanza del español como lengua extranjera, ...el bilingüismo... ...y de esta línea específica dentro del campo de la lengua... ...se encarga... ...el lingüista investigador Cristóbal Lozano... ...que también es garante de nuestra unidad. Bueno, otra de las líneas de investigación de Iberlab... ...es la lengua española, no solamente la lengua de los hablantes nativos de español... ...son 370 millones o más de 370 millones de personas... ...sino también de la gente que aprende español como segunda lengua... ...entonces en este sentido eh, estamos creando un corpus... ...que se llama cdl 2 corpus escrito del español como segunda lengua... En la que recogemos datos eh, de españoles nativos para utilizarlos como eh, un corpus de control que llamamos nosotros, un marco de referencia. Y tenemos hablantes nativos de español, de toda la variedad de español, eh, tanto peninsular como iberoamericano. Y eh, por otro lado, recogemos datos de eh, gente que aprende español como segunda lengua. Y eh, estamos creando otros subcorpus, otras subbases de datos. Eh, con eh, aprendices de español con distintas lenguas maternas... ...por ejemplo el japonés, el chino vamos a empezar a recoger datos... Eh, ...lenguas parecidas al español como el portugués, el italiano... ...lenguas indoeuropeas como sería el griego... ...y luego tenemos lenguas germánicas también... ...aparte eh, en el futuro también queremos recoger datos muy interesantes... ...de otro tipo de hablantes de español... Eh, ...como son los hablantes de herencia... ...que se llama, es decir... ...aquellas personas que por ejemplo eh, residen... ...en los Estados Unidos... ...o en el Reino Unido... ...que hablan español porque sus padres eran hablantes nativos de, de español... ...pero ellos tienen un contacto muy limitado con el español. El segundo campo de estudio... ...es el que está dedicado a las literaturas... ...tanto a la literatura latinoamericana... ...como a la literatura española... ...en él trabajamos yo misma y Pedro Ruiz... ...de la Universidad de Córdoba... ...nosotros entendemos que la literatura es un objeto... ...cultural, la literatura iberoamericana... ...un objeto poliédrico... Eh, ...que debe ser abordado y analizado desde múltiples perspectivas... ...es decir, no solo estética sino política, social, material... ...de tal manera que atendemos tanto a los modos de producción... ...de esas literaturas... Eh, ...nos referimos a estética, a género, nos interesan... Eh, ...las literaturas del siglo XXI... ...la conexión entre literatura y memoria... ...la escritura de mujeres, por ejemplo... Eh, hasta también los modos de circulación de la literatura en lengua castellana, la industria cultural, tenemos una eh, línea dedicada específicamente a literatura y mercado, tanto a los grandes conglomerados como al fenómeno de las editoriales independientes. Y por último, también nos interesa el tema de la recepción de la literatura en, escrita en lengua castellana a nivel global, es decir, pensamos en regímenes de visibilidad y de legibilidad. El tercer campo de la unidad de Iberlab es el que está dedicado a crítica y a filosofía. Eh, en él están incluidas y adscritas las profesoras del Departamento de Teoría de la Literatura, Sultana Guanón y Azucena González Blanco, y también el profesor de Filosofía y el decano de esta Facultad de Filosofía y Letras, José Antonio Pérez Tapia. ...ellos se dedican a los diferentes análisis... ...de la cultura iberoamericana ...desde la hermenéutica... ...a los estudios culturales, postcoloniales... ...las epistemologías de coloniales... ...la literatura mundial... ...las políticas de la literatura, etcétera. Desde la filosofía nos interesa mucho poner de relieve todo lo que compartimos en las tradiciones culturales del ámbito iberoamericano. Tenemos que tener en cuenta que nos movemos en un mundo globalizado donde tenemos que buscar la mejor manera de hacernos oír desde el pensamiento crítico, desde la filosofía y ese objetivo es por ejemplo el diálogo intercultural. Nos parece muy importante que además desde el campo iberoamericano, teniendo en cuenta ...pues eso, nuestras lenguas vehiculares y mayoritarias... ...que son el español y el portugués... ...cómo potenciamos ese diálogo intercultural... ...y ahora mismo además hay líneas de trabajo... ...muy potentes y muy productivas... ...a las que nos sumamos... ...una de ellas es por ejemplo el pensamiento decolonial... ...que trata de recuperar esas otras voces... ...en ese diálogo de cultura... ...que han quedado marginadas o silenciadas... ...por las culturas dominantes... ...y en ese sentido otra corriente a la que nos sumamos... ...y que es muy prometedora... ...es la que llamamos epistemologías del sur... ...en este caso desde nuestra misma posición geopolítica... ...hay que hacer valer el diálogo de sur a sur... ...que nos puede permitir situarnos en este mundo globalizado... En esta línea de teoría y crítica eh, vamos a atender también al espacio de la globalización y tiene mucho sentido que se haga desde el español, porque el mundo globalizado, desde luego, principalmente es anglófono ¿no? y, y, sin embargo, las resistencias, principalmente, están viniendo desde un espacio latinoamericano que, que reivindica en el español también culturalmente. Para, para la perspectiva teórica de la literatura tenemos dos líneas fundamentales que son al mismo tiempo metodológicas. Por una parte la hermenéutica literaria eh, atiende a, a, al texto y, y por otra parte la política de la literatura atiende a una visión más concreta en tanto que pretende ver cuáles son las líneas fundamentales de un texto literario como resistencia. Desde, desde aquí, eh, la idea es repensar el espacio de la globalización, haciéndonos eco de otras epistemologías, que, como, como decía José Antonio, eh, que, que se han denominado epistemologías del sur y que atienden en la literatura, particularmente, a otras formas de narración, con esa, con esa inquietud de hacer visibles otras formas de narración. ...tanto en poesía como en novela, atendiendo particularmente... ...a lo que se ha llamado literatura postcolonial... ...que son los que nos van a brindar esa, ese acceso a nuevas epistemologías". Verlap no solo está constituida eh, sobre la base de estos tres campos, sino que está a su vez atravesada, estos tres campos y la unidad, de tres líneas, de tres ejes de investigación, ¿no? que son transversales y, el, y en los que los siete garantes de la unidad, las cuatro mujeres y los tres hombres, trabajamos de alguna u otra manera. Eh, la primera línea o el primer eje es el que está dedicado a los estudios de género. Eh, nosotros partimos de la base que la teoría feminista, ...tiene un grandísimo poder de transformación social en la actualidad... ...entonces nuestra intención no solo es... ...generar conocimiento feminista sobre la lengua española... Eh, ...sobre la literatura latinoamericana y española, la crítica... ...sino también contribuir... ...a una sociedad iberoamericana más igualitaria y más inclusiva... ...el segundo eje o línea... ...sería el de las humanidades digitales... ...todas nuestras líneas de investigación... ...también de un modo u otro... ...se proyectan en la sociedad digital pero no solo como un escaparate o como una pantalla, sino también como un modo de reflexión humanista. Nosotros trabajamos, nuestros instrumentos son la tecnología digital, las bases de datos, los corpus, la cultura y big data, pero como he dicho siempre, desde esa reflexión de las humanidades. Y el tercer eje o línea, si la que tiene que ver con los estudios transatlánticos, los estudios globales, eh, ...nuestra unidad obviamente entiende que la cultura iberoamericana... ...es una cultura en movimiento... ...que está constituida en su carácter transatlántico... Eh, panhispanista, eh, ...de los intercambios y de los cruces que se producen... ...entre un lado y otro del Atlántico... ...es una cultura que ya no se deja constreñir... ...por los corsés nacionales sino que es claramente transnacional. ...la lengua es una ventana a la mente humana... ...entonces el lenguaje, la adquisición del lenguaje... ...nos está diciendo algo sobre los procesos cognitivos... Eh, eh, ...que esas personas están teniendo... Pues, a la hora de poner la, la lengua española en uso... ...y a la hora de adquirirla. Hablar una lengua es manejar una concepción del mundo... ...y es fundamental que nos pongamos en interconexión desde nuestras visiones de la realidad, desde nuestras escalas de valores, para encontrar esos puntos en común desde una perspectiva ética, con unos objetivos políticos y también con la necesidad de interlocución en condiciones adecuadas en nuestra vida social. La misión de IBERLAB, de nuestra unidad de excelencia, es contribuir a la visibilización, a dar visibilidad y a ensachar los horizontes del patrimonio cultural iberoamericano, ¿no? y, y también situar a la Universidad de Granada en la vanguardia nacional e internacional de los estudios de la cultura iberoamericana.